voz Alberto Escorcia, periodista y un reconocido investigador en redes sociales. Muy buenos días, Alberto, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, Ricardo. En un año crítico como este con una triple pandemia, la eh, propiamente dicha sanitaria, la económica y la social también con todos sus efectos, un año electoral también donde se exacerban las diferencias llama la atención la insistencia del actual gobierno a través del senador Ricardo Monreal de una iniciativa eh, para o dirigida a las redes eh, sociales y la pregunta es si debemos contenerlas, debemos regularlas, debemos censurarlas. ¿Tú cómo la ves Alberto? Bien, pues yo he dicho muchas veces que en el tema de las redes sociales, las plataformas, se tiene que regular su modelo comercial pero no la libertad de expresión. O sea, sí tenemos que saber cómo usan nuestros datos, cómo generan dinero con nuestra información. Eso sí lo tiene que revisar el Estado, pero el, el hecho de remover contenidos o circular contenidos o determinar qué contenidos se tienen que borrar, no le corresponde ni a las empresas ni al gobierno. Creo que si algo distinguido a Twitter en México o a Facebook en México es que ha sido una plataforma contra el poder desde hace muchos años. A través de esas plataformas se han creado grandes movimientos sociales como el voto nulo en 2009, 132, ya me cansé con Ayotzinapa. Y creo que el camino no es estar en el tema de los contenidos, pero sí, sí las empresas nos tienen que explicar pues qué hacen con estos datos y sus algoritmos, cómo utilizan esta información, Ricardo. En principio, eh, pareciera que el gran argumento de, del gobierno eh, y de los legisladores morenistas... Es que ya vieron lo que pasó en Estados Unidos con el señor Trump Al que de pronto le cerraron la puerta eh, Twitter y, y Facebook y, y bueno, todo parece indicar que aquí habría un temor similar En lo que hace a la comunicación eh, cibernética del presidente ¿Tú crees que ese capítulo de Trump está marcando la agenda? ¿O de cualquier manera es importante reflexionar sobre los alcances de las redes que dicen los promotores de esta iniciativa deben ser regulados porque son capaces de censurar gobiernos Sí, yo creo que hay un temor, eh, no solamente de la 4T, sino de varios gobiernos del mundo de que, cuál es el alcance de estas redes sociales porque también bajo pues, qué criterios ellos determinan qué, qué contenidos borrar pero creo que en México también está este un fenómeno que el, muchos periodistas se han dado cuenta y especialistas es que las redes sociales están cambiando de bando. La verdad hay que reconocer que, eh, pues, que López Obrador llegó con un gran apoyo de las redes sociales, pero conforme han, han, han pasado estos acontecimientos, la crisis económica, por la pandemia, la propia pandemia, sí. ha generado esta especie de reacción en contra del gobierno López Obrador y que se está gestando en las redes sociales, y que aparte del episodio con Trump y Twitter en Estados Unidos hay que tomar en cuenta esta esta situación de que las bonitas redes sociales están dejando ser benditas recordar, ahora son malditas pues, pues pareciera que sí y pareciera que la gran plataforma que llevó a, pues que hizo gran parte de la campaña del presidente este pues ahora siendo fiel a su esencia que las redes sociales al, al pueblo pues están cambiando de banda y están buscando pues alternativas y eso hay que tomarlo en cuenta. Es cierto que hay que cuestionar a Twitter y Facebook de por qué actuaron así contra Trump, pero creo que en esta coyuntura, este, este, este, aquí en México específicamente, perdón, este, tenemos que considerar todos los elementos de cómo, por ejemplo, ayer, tras varias protestas durante tres días, pues Ricardo Monreal pospuso pues, su propuesta y es justamente el poder que están teniendo las redes sociales y que todos los políticos le están teniendo miedo, Ricardo. Eh, si sí, tú crees que, eh, tú, tú mismo reconocías que, que era importante eh, de pronto cuestionar, discutir eh, a las propias redes, eh, evidentemente ya viste, yo lo he visto dos veces, el documental de The Social Dilemma, que aquí le pusieron el dilema de las redes sociales, donde... Dentro del grupo de los grandes innovadores de las redes, el que inventó la forma de que Facebook ganara dinero, el que creó el like, etcétera, Hay una suerte de movimiento eh, para buscar un uso más ético, dicen ellos, de las redes. ¿Tú crees que en México sería posible una discusión inteligente, sensata? Eh, sobre las redes sociales y sus efectos, Alberto Sí, eh, por supuesto, yo he dicho muchas veces que en México se tiene que regular la industria de las relaciones públicas Porque en esas agencias es donde nacen estos grandes ejércitos de desinformación, de Twitter y Facebook Y otras redes como Google, que es, que no se habla mucho, pero es un tema mucho más oscuro Y que se tiene que hablar porque, efectivamente, como dice en el documental, hay muchas técnicas para mantener a la gente manipulada, no solamente con los likes y los botones que crearon Estados Unidos para hacernos más adictos, no para que sintamos una recompensa cada vez que hacemos like o recibimos un like, sino que, por ejemplo, aquí en México, y yo trabajo en muchos medios digitales, y hay técnicas que te comparten para enganchar más a la gente y que no, y que no son muy éticas. Entonces sí tenemos que reflexionar todos los que participamos en la industria digital, que cómo estamos usando eh, pues ciertas técnicas, ciertos algoritmos para generar más contenido, generar más dinero, pero que tiene consecuencias en la población. Estamos creando grandes burbujas de opinión, este, Ricardo. Eh, la gente está dejando sí. de ver contenidos diversos y solamente ve cosas que le gustan, pero ya no ve cosas que no le gustan. Y por eso eso eso buena también a la polarización. O sea, los políticos tienen sí. una responsabilidad, también las empresas, pero creo que también esta gran industria de relaciones públicas, particularmente en México, que es un caso muy grave, sí. este, con estos efectos de voz recalcó. Oye, Alberto, pues ha sido muy aleccionador escucharte. Yo espero que podamos volver a conversar pronto, en tanto le daremos seguimiento a esta polémica, ¿te parece? Sí, muchas gracias, y nada más que decirle a la gente que cada vez que han intentado regular las redes sociales a México, ha terminado grandes protestas, y qué es el poder que tiene la sí. gente. Protestar y lo acabamos de ver anoche. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias.